...porque vamos mal de tiempo y porque además eh, hay gente que ha dicho cosas muy interesantes y queda gente todavía por decir cosas muy muy interesantes. Entonces voy a intentar ir todo lo breve que pueda. Me ha gustado mucho la intervención de Oscar Marín Miro y me ha gustado mucho lo que ha dicho, por ejemplo, de que se puede hacer big data sobre el paleolítico o big data sobre el cáncer... Eh, y precisamente yo, una de las cosas de las que quería hablar es de este proyecto que se llama Mapeando la República de las Letras. No sé si todo el mundo sabe lo que es la República de las Letras, pero la República de las Letras son las décadas o incluso los siglos antes de que estallara la Revolución Francesa. Y hace referencia a la República de las Letras, bueno, en inglés hay una doble traducción, también sería la República de las Cartas. Y... Viene a decir un poco que muchos años antes de la Revolución Francesa había gente que en sus interacciones ya vivía como, como ciudadanos y ya estaba viviendo realmente en la República. Eh, es un proyecto de Big Data que lo que hace es coger una base de datos de 50.000 cartas entre la intelectualidad europea de la época y mapearlo todo y hacer visualizaciones. Eh, por ejemplo, Yolanda, que también me ha gustado mucho lo que ha dicho, He hablado de que internet es la biblioteca de Alejandría, que yo añadiría lo de Aristarco de y debemos protegerla con nuestra vida, pero para mí la analogía más correcta no es la, la, la, la biblioteca de Alejandría sino precisamente la República de las Letras, en el sentido de que prefigura y adelanta que realmente es instituyente, la forma en la que ellos se estaban relacionando socialmente, la forma en la que ellos se trataban como ciudadanos en el mundo de sus cartas y en el mundo de sus interacciones aunque en el mundo real fueran súbditos y en el mundo real hubiera una una monarquía mucho más absoluta que en la Baja Edad Media, pero pero ellos ya estaban viviendo en un mundo que se anticipaba y era un mundo muy eh, institucionalizante, era un, un mundo muy institucional en el que estaban creando una nueva institucionalidad. Eh, por ejemplo, cuando veo todas estas interacciones de intercambiándose cartas entre ellos, me acuerdo del chiste de Ashebra, que lo voy a decir ya que está por aquí entre el público, que decía, me pregunto si en la Revolución Rusa había gente repartiendo panfletos diciendo, eh, no repartáis panfletos, como pasa con los tweets, por ejemplo, que siempre hay tweets que dicen, no, dejad Twitter, salir a la calle, que yo siempre me quedo un poco extrañado, en plan de, bueno, es un mensaje un poco extraño, porque además enlaza a un post en Facebook, a lo mejor, este mensaje de la lucha está en la calle y no en Internet. Eh, también eh, me resulta bastante curioso las dicotomías que hay entre Internet y el mundo real o entre lo ecológico y lo, y lo tecnológico de lo que se habló hoy o entre lo natural y la tecnología, porque yo no veo esas dicotomías por ningún lado. Por ejemplo, irse al campo a cultivar para autoabastecerse. Yo no sé qué tiene la agricultura de natural. La agricultura es una tecnología muy, muy reciente en la historia de la humanidad eh, y, sin embargo, es como un lapso de los últimos diez años. Lo que yo quiero decir es que... Académicamente vengo un poco de la paleoecología humana y de la epidemiología de la cultura y para mí esto es lo natural, es como si todas las estructuras políticas de los últimos 10.000 años fueran solo un pequeño lapso en el tiempo de la evolución humana y realmente cuando oigo a mis compañeros hablar de ecosistemas, hablar de clusters y hablar en términos técnicos es que me acuerdo muchísimo de todo lo que eh, yo he estudiado en en evolución del comportamiento humano o en ecología evolutiva humana eh, muy importante para mí decir que cuando hablamos de la red no estamos hablando, por menos yo no estoy hablando de internet estoy hablando de una manera de organizarnos que realmente estamos tan aturdidos por estas estructuras verticales de los últimos 10.000 años que cuando tenemos la oportunidad de crear un espacio democrático muchas veces hacemos una parodia de la democracia que oye que la horizontalidad es importante pero la horizontalidad a ras de suelo no sirve para nada, hay que levantarse eh, del suelo. Eh, y hay que volar y realmente tenemos que buscar es, estructuras mucho más complejas y formas de organización mucho más complejas que para mí son formas de organización en red. Cuando hablo de la red hablo de la forma en la que nos estamos organizando nosotros. si Obviamente es una forma que para mí es bastante natural para el ser humano organizarse en red, pero que está favorecida pues, por los últimos por el boom de internet de los últimos eh, de los últimos años, si no, no se podría haber conseguido nunca. Mi padre me explica del franquismo, bueno, el franquismo ya estaba acabado mucho antes de que muriera Franco en las iglesias, en los sindicatos en los barrios y me acuerdo de la frase de Gibson, del de futuro ya está aquí lo que pasa es que está desigualmente distribuido pues esto es un poco como que muchos ya estamos intentando funcionar sabemos que el sistema está acabado el sistema político, el sistema social, el sistema económico y y estamos un poco intentando vivir en otro sistema y construyéndolo con nuestras interacciones, este valor constitucional que tiene Internet. Este es un mapa de la República de Alemana de las Letras que me encanta realmente. Eh, hay gente trabajando en esto y gente mapeándolo absolutamente todo. Esta es la frase de William Gibson. Y me encanta este gráfico porque es tan visual que lo puedo entender hasta yo. Son... Vengo a hablar de que Internet prefigura el mundo real, como la República de las Letras prefigura eh, la Revolución Francesa. Y esto es la campaña dos semanas antes de la campaña de Scratches de la PA. Eh, y se ve perfectamente. Y esto lo hemos vivido en muchísimas, muchísimas ocasiones. Por ejemplo, en el 25S, saber que iba a pasar algo porque, porque lo decían los datos. Eh, y, me parece que en, es la ventaja estratégica más grande que se ha tenido en ningún conflicto nunca. No solo podemos anticipar el futuro, sino que podemos prefigurarlo, podemos actuar sobre la marcha. Este gráfico es todavía más claro. Y aquí se vuelve a ver respecto... Al tema del que vamos a hablar, que es el voto electrónico, realmente no tengo los conocimientos suficientes, simplemente decir que para mí, igual que la democracia no es solo votar, la democracia en red no puede ser solo el voto electrónico, es un poco el santo grial, ellos explicarán realmente la complejidad técnica que tiene esto, pero vaya que si la democracia en red no es, eh, no es solo el voto electrónico, eh, realmente entonces ¿qué es? Pues para mí es un sistema de producción, un sistema de producción en red, eso es lo que tenemos que aprender a hacer, a producir, de, a hacer de manera más eficiente y más democrática de lo que lo hacen ellos. Y no obsesionarnos con cosas como eh, ideas como, por ejemplo, una horizontalidad a toda costa, aunque sea inoperante. Es, yo toda mi vida he estado interesado en los procesos de toma de decisiones. Pero en esta ocasión estoy interesado en la información, en el flujo de la información y creo que según la información tiende a fluir óptimamente, los procesos de tomas de decisiones se hacen más innecesarios. Entonces, para mí el voto electrónico sería como una especie de mecanismo de cierre de esta democracia en red. Cuando todo este proceso y toda esta producción en red, en la sociedad en red que está viniendo o que ya está aquí pero está desigualmente distribuida, falla y no se llega a, llegar, no se llega a unos consensos eficientes y productivos, pues, pues hay que votar y hay que decidir. Pero un poco como muchas veces en las comunidades de desarrollo de software que tomar una decisión es realmente un fracaso porque significa que no está fluyendo todo, todo lo óptimamente que se pueda. O votar, por ejemplo, eh, no tiene mucho sentido si se va al fork directamente. Entonces, es una herramienta básica eh, el voto electrónico para la democracia en red. Pero mientras no lo tenemos, mientras no conseguimos ese santo grial de la democracia en red, deberíamos de seguir trabajando y deberíamos de seguir produciendo porque hay mucho que hacer. Eh, simplemente decir que, que en esta producción eh, todas las luchas cuentan para lo que estamos haciendo, pero realmente lo que marca la diferencia es Internet con respecto a las otras veces. Es lo que lo que está marcando la diferencia. Aquí hay tres artículos, que es que no solo me cito a mí mismo, sino que me cito a mí mismo con Douglas Ruskov, que esto ya es eh, tal, y que me gustan muchísimo porque explican, sobre todo los dos artículos de Ruskov, bastante mejor lo que, lo que quiero decir eh, de, lo que lo, de lo que lo estoy explicando. Y la voy a parar ya y le voy a dar paso a... presento yo, ¿no? Bueno, eh, mi nombre es José David eh, Carracedo, eh, pertenezco a un grupo de investigación multidisciplinar sobre, sobre voto electrónico y democracia digital. Aparte de eso, también estoy en, estoy en la... Soy, activ, pues soy activista social, estoy en varios colectivos, entre ellos Diagonal, que si no estáis suscritos deberíais. Y bueno, vengo a presentaros con cierta alegría algunos planteamientos eh, que nos llevan... ...qué tipo de sistema hemos diseñado en este grupo multidisciplinar... ...de la Complutense con la Politécnica... ...y digo con cierta alegría porque durante mucho tiempo... ...trabajando en el tema del voto electrónico... ...en los bares, en las Ocupas, etcétera... ...pues cuando te decía, ¿Y tú qué haces? No, yo trabajo voto electrónico... ...pues claro, para, para satisfacer las necesidades del sistema representativo... y tal. No, ...con eso no se ligaba mucho... ...entonces que empiece a estar un poco de moda... ...y que tenga cierto reconocimiento, quizá llega tarde... ...pero, para el palego digo... Pero bueno, siempre es bienvenido. Entonces, lo primero que voy a hacer es contaros algunas ideas de, de dónde sale el grupo, este grupo multidisciplinar, cuál es el, la conceptualización que hemos hecho para llegar al tema del voto. Eh, voy a hacer un repaso muy largo. Las diapositivas son súper antiguas, de estas blanco con negro y está todo el bloque ahí. Eh, y la idea, bueno, muy rápidamente, para luego contaros algunos detalles sobre el tema del voto electrónico, sabiendo que es bastante complicado... Explicar una cuestión que es un, o sea, que con 20 minutos, ni con 40, ni con 2 horas. Se necesita un tiempo y, sobre todo, una atención que después de comer, presupongo que no todo el mundo está súper interesado en conocer las tripas. Pero espero poder daros algunas claves para aprender el, el objeto que nos ocupa. Pues el grupo. El grupo. Eh, ...inicialmente nos planteamos como que había tres... As ...en el tema de cómo se generan los discursos sobre tecnología... ...habría como tres aspectos y cuando teníamos que ver con el tema de, de voto... ...veíamos como tres ámbitos de, que en su momento nos planteaban... ...bastantes dificultades, el primero es el tema de la idea de progreso... ...y los discursos que están en, que, que fluyen en torno a la tecnología... ...y que están sólidamente construidos y, y interiorizados... ...el segundo tiene que ver con el tema de la brecha digital... Cuestión que ahora que, que empieza a haber ya el tema de los smartphones y un montón de aplicaciones empieza a estar diferenciado. Antes había una gran diferencia entre las capacidades que tenía algún tipo de gente para acceder a sistemas de votación con cierta complejidad. No era muy, muy user-friendly. Y ahora pues la, la cuestión será diferente. Y la tercera sería el tema del software libre y qué papel tiene. Todavía ahora el tema del voto electrónico se es visto como un ámbito de negocio. En la cual toda propuesta de software libre, pues tanto los gobiernos, no os voy a contar por qué... Y las empresas pues, no les hace ninguna gracia porque es, es un ámbito en el que puede ganar plata, ganar dinero. Sobre el tema de la idea de progreso, pues creo que es interesante, que al menos para nosotros fue interesante situarnos en qué tipo de las cuestiones que damos por sabidas los lugares comunes que ya tenemos claro, en realidad pues vienen de una historia y de que las hemos oído desde pequeñitos y no las hemos pensado. Entonces, tres cuestiones que eran interesantes. Era la idea clásica en Occidente de la evolución del tiempo como algo lineal. O sea, que hay una especie de, de totum continuo y donde cualquier cosa que pasa es consecuencia de lo anterior. Eh, sobre esto se asienta una forma de plantear el tema de las, de las nuevas tecnologías, que hay una evolución y como evolución además está bastante definida y por lo tanto pues, te puedes quedar atrás y desadaptado o te puedes adaptar a, a al nuevo ámbito. Y luego también hay un discurso un poco extraño en el que todo avance tecnológico es por sí mismo un avance para la humanidad. Bueno, la bomba atómica, pues en principio no, no benefició mucho a parte de la humanidad que sucumbió, ¿no? Pues, de partiendo de estas cuestiones, y indagando sobre todo en el tema de la idea de progreso, eh, esto es lo que tiene, os quería leer un texto sobre el tema de cómo se han construido... La, los discursos para que veáis de dónde viene ¿no? Mira, el texto dice es una era extraordinaria esta en la cual vivimos todo es novedoso al mismo tiempo el mundo nunca antes había visto nada igual y yo no esperaba verlo nadie puede pretender discernir el final pero todo el mundo sabe que esta era destaca por la investigación científica de los cielos la tierra y de todo lo que está debajo de ella quizás sea más destacable por la aplicación de la investigación científica a la actividad propia de la vida los ancianos nunca habían visto nada parecido los contemporáneos jamás habíamos pensado que podría llegar en nuestra generación nosotros vemos el océano navegable y la tierra firme atravesadas por el poder del vapor y la inteligencia comunicada eléctricamente. Verdaderamente, esta es una era maravillosa, lo que queda por delante nosotros nadie lo puede decir, lo que queda sobre nosotros apenas nadie lo puede comprender. El progreso de esta época supera toda capacidad de entendimiento humano. Es un discurso pronunciado por Daniel Webster en la inauguración de una línea de, de tren en New Hampshire en 1847. Y lo cuento porque quitamos el tema de vapor y quitamos el tema de la comunicación electrónica y nos encontraríamos que, que, bueno, sigue siendo bastante vigente en los planteamientos. Sigue siendo bastante vigente en, en el discurso que emana este, este progreso, que es, en definitiva, bastante acrítico, la forma de acercarse a él. Eh, durante décadas... Cualquier aparición científica ha sido saludada como un bien sin cuestionable y todas ellas iban a traer la solución a todos nuestros problemas, incluido, como han dicho esta mañana, Internet, donde el, el rector de la Universidad de, Open University de, de Londres, en una conferencia, diciendo que las respuestas son las nuevas tecnologías, lo que no sabemos es la pregunta. Bueno, pues estando de acuerdo además con, con la gente que está en esta línea de pensamiento, sí creo que es interesante, de cualquier caso, fijarse cierto tipo de discurso crítico y darse cuenta, al menos para saber cómo operar con él políticamente en el contexto que tenemos y tiene que ver con cómo hacer o cómo promover formas de democracia digital y voto electrónico, el tema de cómo ha sido y cómo ha ido la evolución. Pues la televisión es la que iba a acabar con las guerras en el mundo, el telégrafo nos iba a comunicar a todos, el teléfono iba a quitar todo tipo de problemas, puesto que podríamos comunicar, no, no habría guerras porque se evitarían, porque la gente podría ponerse de acuerdo, etcétera. Y bajo este discurso, bajo este frenesí que marca el discurso del progreso, pues nadie acaba planteándose de... Para no perder el tren, por eso nos planteamos de qué tren se trata, cuántos vagones tiene, cómo viaja la gente, qué capacidades tenemos de decisión y sobre todo por dónde van las vías y hacia dónde queremos que vaya el tren. Eh, sí es interesante también incluir una matización que ha sufrido el discurso eh, liberal en torno al progreso, donde ha pasado de ser el progreso de toda la sociedad a ser el progreso como da igual que no esté distribuido si una parte de la sociedad progresa, pues es positivo para, para el conjunto de la sociedad, aunque no todo el mundo disfrute de ello. Bueno, pues me voy a saltar esto. Eh, hablaba del tema que siempre se nos vendía, el tema de la social información como un camino que tiene que ser el que, el que es y nos vendían por televisión qué es lo que tenemos que desarrollar y últimamente pues estamos aprendiendo que podemos diseñarla y podemos intervenir y no tiene por ser de la forma que nos plantean, sino que de hecho podemos configurarla. ¿Cómo hacerlo y cómo plantearse? Pues en principio huyendo de, de posiciones dicotómicas y entendiendo una complejidad más, eh, más grande, a mí me gusta mucho siempre citar el tema del movimiento ludita, que siempre se plantea como antimáquinas porque destruían máquinas, cuando en realidad lo que hacían era destruir cierto tipo de máquinas que tenían alta sinestralidad laboral o que permitían el trabajo infantil. Con esto, una serie de, de pensadores han, han, han planteado que el tema de ludita se puede replantear como tecnoludita en el sentido de lo que hacen los hackers, de lo que está haciendo parte de los movimientos ...que estamos aquí situados y es coger las partes de las tecnologías que nos sirve... ...y no de declararnos como tecnófilos o antitecnófilos o no sé qué... ...sino simplemente, mira, estos son, son herramientas que nos sirven para cambiar... ...nuestra realidad política y para intervenir sobre ella. Eh, y ya llegamos al tema del voto. ¿Es conveniente o no sustituir el voto por boletas que en este estado... ...funciona también por, por sistemas electrónicos?... Es decir, que todo este discurso se construyó sobre todo en un... Nosotros cuando empezamos esta investigación lo que nos preocupaba es que el gobierno de Aznar en aquella época quería implementar a toda costa un sistema de votación electrónica, y hablo del año 2001, eh, con, pues con muy poquito, bueno, altamente inseguro. Entonces todo este desarrollamos toda una serie de investigaciones y discurso para intentar frenar, digamos, ese frenesí de estar a la última y de, y de complacer a... A las programadoras para, para implantar un sistema de voto que hubiera supuesto dificultades serias. Por, por citaros un ejemplo, una conversación con el secretario de Estado de Interior, pues nos mencionó cuando planteamos que debía ser auditable y que debía ser intervenible, etc., pues decía: No, hombre, no, nosotros lo manejamos y se fiarán de los resultados. Y digo, sí, claro. Pues a un nivel muy, muy primario. Entonces, con esto lo que planteo es que cuando planteamos todos los riesgos, todas las dificultades que tenía, siempre lo hacíamos para poner un freno a una producción de un sistema de votación y no pensando en la realidad que enfrentamos ahora donde una población y una serie de grupos organizados demandan sistemas amplios en los que tomar decisiones para los cuales ya no les vale una lista de correo o una serie de, de herramientas eh, que podemos tener en internet, sino que necesitamos algo que pueda de alguna forma tener con cierta fiabilidad coger qué es lo que la gente opina. Eh, una historia muy breve sobre cómo funciona el sistema. Cuando se habla de voto electrónico, en la prensa siempre se confunden bueno, muchas, muchas cuestiones que son técnicamente radicalmente distintas. ¿no? Entonces, se podría decir que hay un nivel, un proceso de automatización de procesos del voto electrónico. Entonces, el primer nivel... Serían aquellas máquinas o aquellas automatizaciones que se introducen para corregir, para contabilizar sobre todo. Y ahí tendríamos las famosas tarjetas perforadas de Estados Unidos que llevaron a la debacle de la elección entre Gore y Bush, y que tuvo una consecuencia terrible que tuviéramos a Bush en vez de a Gore. Y más modernamente, lectores ópticos que sustituyen un proceso de contabilización con muchos errores, haciendo un scan en el papeleta y permitiendo que luego la contabilización se haga de forma rápida. Hay un segundo nivel en el cual se empieza a hacer automatización de otro tipo de tareas. En ella intervienen tarjetas magnéticas o electrónicas, que sirven para autenticar el votante o incluso para emitir el voto. Existen urnas electrónicas que, que miden la recepción, contabilizan la, la participación hasta el momento y emiten el resultado en el minuto cero del cierre de urna. Existen pantallas o tableros que se adecúan a las diversas for formas de votar que tiene la población de este planeta, porque tendemos a pensar que se vota, que la forma en la que se vota aquí es la forma en la que... En otros países se, se ocurre, yo mi, mi trabajo de donde gano el dinero es como observador internacional electoral especializado en fraude y la, cosas que aquí son inimaginables, en otros países, por ejemplo el tema de que aquí no se usa la urna, la cabina secreta de votación, en muchos países no solo es delito sino que no se les ocurre cómo es posible que no la utilicemos. Bueno, con esto lo que quiero decir es que los, la... Hay muchas muchos interfaces que lo que están haciendo es diseñar o adaptar el tipo de papeleta de votación para, para que pueda ser compatible con el voto electrónico. Eso pues Aquí es diferente, pero en bueno, los sitios de listas abiertas, pues tableros que imitan la papeleta, la boleta tradicional, para ponerla ahí. Cabinas electrónicas que, favorita, que favorecen la privacidad, pues solo se puede entrar una persona y te detecta el, el escáner si hay más de una persona dentro la, de, la, de la cabina. Y bueno, todo tipo de software que tiene que ver con el escrutinio y con la tabulación. La tabulación es una cuestión bastante complicada en toda elección. El tercer nivel, y ya estaríamos hablando o mencionando la palabra voto electrónico, serían máquinas electrónicas a la vista del votante, en las cuales depositas el voto y estás sustituyendo las antiguas papeletas. Y, y, y ya tienen todo el proceso integrado, es decir, tú votas en esas máquinas y esas máquinas luego transmiten ...los resultados a una unidad central. Eh, la siguiente... Ah, bueno, sí, tres procesos básicos en torno al, al voto electrónico... ...o a lo que tiene que ver a nivel técnico. Primero hay una... ...es bastante importante la autenticación del votante. Esto en el proceso nuestro, llegas, enseñas el DNI, sabes que eres tú y punto. Cuando tienes que votar en lo que ahora vamos a hablar, que es voto a través de Internet... ...o voto telemático, eso es una de las complicaciones potentes que hay de cómo identificamos que la persona que está ejerciendo el voto es la que está autorizada para hacerlo y no su jefe, su marido o su padre. Y digo marido-padre por citar ejemplos concretos que en grupos de investigación sociológica nos ha salido, ¿no? que son gente que en el pater familia suele tener un peso importante en algunas regiones del Estado, por ejemplo Andalucía, Extremadura y Galicia. Y el propio proceso de cómo votar. O sea, para nosotros es muy evidente que cogemos, metes el voto en la urna y luego eso se va a contar. Bueno, cuando votas electrónicamente qué pasa, cómo hacemos el proceso y cómo el, el voto se cuenta o no se cuenta, es uno de los problemas que tenemos y se, y se cuenta adecuadamente. Y luego todo el tema relativo al, a cómo se procesa la información y cómo se transmite, que también tiene bastante miga. Todo lo que digo tiene bastante miga. Esto voy a estar rato comentando que, que habría que ir más allá, pero son algunas pinceladas para intentar... Dibujaros la dificultad que tiene este asunto cuando nos planteamos usarlo a nivel masivo como una, gente, como una herramienta política de cambio en la guerra en la que estamos inmersos. Eh, el cuarto nivel sería el del voto telemático. Aquí sí, recuerdo y lo he puesto, tan bueno he puesto esto como, como por recordatorio a lo que siempre he comentado, donde, como decía antes, nosotros siempre pusimos muchas pegas al tema de voto de internet por el tema de la coacción. Y era una excusa fácil para plantear a los gobernantes que cómo ibas a meter un sistema de votación desde casa cuando podría realmente votar una persona por toda la familia. Realmente, eh, la medida que el sistema o las posibilidades del sistema están ahora a disposición de una potencialidad política, mmm, yo creo que, que este tipo de, de prejuicios o de inconvenientes es menor. O sea, realmente, concretamente en el Estado, en el caso del Estado español, el tema de la, de la suplantación de identidad no es uno de los problemas que se detectan en elecciones así que podríamos quedarnos un poco tranquilos. En cualquier caso, una, un oso, perdón, el, el voto telemático, lo llamamos telemático porque es una combinación de telemática e informática, que es cuando datos informáticos viajan por la red, y aquí la diferencia fundamental con lo anterior es que la urna es virtual, el votante no la ve, o sea, donde se depositan los, los votos viajan por la red y donde se contabilizan también, no hay una aprensión eh, visual del, del sistema de votación. Habría dos sistemas de votación, dos escenarios eh, básicos que sería desde cualquier sitio, sea el, el teléfono o desde casa o desde puntos concretos de votación, que es lo que nosotros en su momento siempre planteamos, hacer kioscos de votación que tienen infraestructura telemática. Comentaba antes que se debería distinguir entre voto telemático y voto por internet y para nosotros siempre era donde más poníamos las pegas, que aquí yo ahora... Insisto, lo pongo porque me parecía mal pasarlo por alto cuando siempre me he pasado la vida diciendo que cada vez que tenía un micrófono, que esto era el problema fundamental. Pero sí que es verdad que Internet es una estructura difusa, con muchas puertas y muchas entradas, y bastante vulnerable. Y sí que el, el voto telemático, con una, una dedicada, cerrada y controlada, dentro de Internet, por supuesto, pero garantiza la seguridad bastante, la, la, la, la supera la, la, radicalmente. esta vez a saltar protocolos de... bueno, ahora voy un poco a la parte quizá más técnica no sé si os voy a dormir o no realmente yo siento, siempre que hablo de esto intento decir que no os aburráis demasiado porque es complicado, hay una anécdota que a mí me gusta citar que es de Einstein, dicen en 1920 que le preguntaron que se podía resumir rápidamente la teoría de relatividad para un en par de párrafos para un periódico, y el hombre contestó que si sabía lo que era un huevo frito a lo cual el otro respondió que evidentemente dice, pues intenta explicar que es un huevo frito a alguien que no sabe lo que es una gallina, que no sabe lo que es una sartén y que no sabe lo que es el fuego. Pues en dos, en dos párrafos no se puede explicar eso. Aún así voy a intentarlo, pues estoy, me cubro las espaldas y voy, voy a dar una cosa que es, voy a soltar una chapita un poquito dura, me temo. Y bueno, pues empezamos con el tema de los servicios de seguridad. Esta es una imagen gráfica para que entendáis la complejidad que puede haber desde lo que son los servicios que identificamos a cómo se van pasando a protocolos, a mecanismos y, en última, a los mecanismos criptográficos que sustentan todos esos servicios. Servicios de seguridad hay básicamente cinco y anonimatos añadidos en los últimos cinco o seis años, todavía está en discusión. O se ha autenticación de las entidades que forman parte de. que intervienen en, la, en, la, en, la, en el voto, en el, bueno, el intercambio de información. La confidencialidad de los datos, es decir, que, nadie, que esos datos están seguros y que nadie puede tener acceso a ellos. La integridad, que no es lo mismo, que significa que nadie puede cambiarlo, ni quitar una pieza, ni añadir nada, ni, ni, ni alterar ninguna parte de, de ese dato. El control de acceso es quién tiene acceso a cada uno de los servicios y a cada una de las posibilidades dentro de esa red. El no repudio, que es la, el, un mecanismo de seguridad, que un, perdón, un servicio de seguridad que garantiza que una persona que emite un voto no puede decir no haberlo emitido, sino que existen pruebas criptográficas que le, que le, que le sitúan o la sitúan en esa emisión. Y el anonimato, es decir, también el hecho de poder emitir o, tra, o manejarte la red sin que nadie pueda nunca saber el origen de esa información y sin que eso, o sea, estando autenticado no se sepa quién lo ha emitido. Eh, nosotros definimos una serie de requisitos... Para sistemas de votación electrónica, requisitos cuando vas a hacer una programación es aquellas cosas que el programa tiene que hacer. Y en votación electrónica, desde las experiencias del 99 hasta el año 2004, la los sistemas desarrollados por empresas tenían el único requisito digamos sociopolítico que era votar una sola vez. Y eso para ellos era la definición de democracia. Nosotros intentamos meterle un poco más de chicha y diseñamos 84 requisitos muy específicos. Se he ha hecho una selección, no os preocupéis, bastante más limitada. Y bueno, pues voy a pasar, eh, le voy a hacer un repaso. El primero es autenticación, solo las personas autorizadas pueden votar, este es fácil. La singularidad, el sistema tan solo autentica la votación dentro de las reglas establecidas. No siempre tiene por qué ser una persona un voto, puede haber votaciones en árbol, puede haber votaciones supeditadas, yo elijo A, pero si gana B, pues elegiría B2, etcétera, etcétera. El anonimato, muy importante, no se puede relacionar a la persona que vota con el contenido del voto. La imposibilidad de coacción. Complicado. Se trata de diseñar sistemas en los cuales se garantiza que ninguna persona podrá ni dar prueba de lo que ha votado, o sea, no podrá nunca demostrar ante terceros qué es lo que ha votado. Por lo tanto, es inmune a la coacción. Este tema, también tengo que decir que hemos trabajado muchísimo con Latinoamérica, donde este sí que es uno de los problemas más graves. Quinto, verific verificación individual. Es, aquello, es un requisito que lo que obliga es que el sistema de votación... Permita que las personas puedan verificar cuál fue el sentido de su voto en dos sentidos. Tanto que el voto fue contado, contabilizado dentro del sistema, como que además fue contabilizado de la forma correcta, que no es lo mismo. Algunos sistemas, de hecho, verifican lo primero, pero no lo segundo. Permiten la verificación del primero, pero no lo segundo. Como podéis daros cuenta, aquí está uno de los talones de de, aquí, de los sistemas de votación. El tema de que tú no puedas demostrar ante tercero el sentido del voto, con el tema de que, de que de que puedas comprobar qué es lo que has votado, pues genera una dificultad técnica importante, dificultad que el Senado norteamericano en el 2001 dictaminó que era imposible resolver, tras una comisión de expertos que estuvo trabajando cuatro años. Bueno, pues aquí nosotros lo hemos resuelto. Ahora lo contaré luego. Eh, bueno, no lo voy a contar, lo vais a tener que creer, pero bueno, si hay alguien técnico que quiera, hemos dado todos los protocolos, el sistema se puede mostrar de forma bastante fácil. Más requisito, verificación global. Evidentemente el sistema tiene que tener algún, alguna forma de hacer pruebas aleatorias sobre bloques de votos y, y emisiones aleatorias de, y, que, y que sea consecuente con lo que supuestamente, bueno, con la información original. Fiabilidad. El sistema tiene que garantizar que no se produce ninguna alteración de los resultados. ¿Tan rápido? Madre mía. Bueno, pues en fiabilidad hay varios aspectos. Eh, tiene que trabajar de forma robusta, debe ser exacto, la data no se puede perder, aquí hay varios de los requisitos anteriormente mencionados, tiene que ser certificable y auditable, por supuesto, eh, tiene que tener mecanismos que impidan que se sepa cómo va la contabilización hasta que termina eh, el proceso, eh, tiene que ser obviamente tiene que tener una facilidad de uso eh, y que sea rápido de emitir, tiene que existir la posibilidad de un voto nulo o de rechazo, bueno esto no lo voy a contar. Muy importante el tema del código fuente, evidentemente estas es una de las caballos de batalla. batalla, tiene que ser abierto y nuestra sugerencia es que fuera Copilev, evidentemente para que todo el desarrollo que se haga mantuviera ese carácter de abierto, pero no podemos permitir que una empresa privada nos entregue un, un sistema de votación y no sepamos cómo funciona o te deja, como ocurre en muchos países, mándame a los expertos, te, te mete en una habitación durante dos semanas antes para que verifique el, el, código, el código fuente, pues evidentemente tarea harto difícil. Debe ser compatible con otros mecanismos de votación por si otra gente no quisiera usarlo. Debe haber igualdades en la votación y un, y un último requisito que hemos puesto aquí, que es el voto revocable. Es decir, que tú, aunque emitas un voto, lo único que cuenta y que es contabilizado es el último que emitiste. El sistema te reconoce y anula los anteriores y cuentas solo el último. Esto, por ejemplo, se ha implementado recientemente en Noruega con un sistema de votación por, por móvil. Bueno. Pues evidentemente lo que sí que se puede decir es que en, en seguridad eh, la, la tecnología juega a favor de las personas frente a las corporaciones y gobiernos, es decir, es muy la balanza de seguridad que obtienes en todas las amenazas requiere poca inversión y le requiere a ellos mucha inversión para, para romperla. Eh, la propuesta de script por ir apurando, o la propuesta que hacíamos nosotros, Cumple, cumple todos los requisitos anteriores, salvo la revocabilidad. Como digo, estaba diseñado con el intento de suplantar o ser usado en, en, en vez de las elecciones traf, eh, clásicas de democracia representativa, pero también teníamos ahí la, el deseo de que una vez implementado este sistema pues sería usado frecuentemente. Es un sistema que consiste en una serie de kioscos o cabinas, distribuidos podrían ser en colegios electorales o en cualquier zona del territorio, las cuales permiten... De forma diferenciada y segura, eh, certificarlos en los sistemas de autenticación, de, de votación y verificación. Eh, tiene una tarjeta criptográfica que incluye datos biométricos que están solo en la tarjeta y que usa el software de la cabina para ser capaces de leerlo, pero esos datos están impresos en la tarjeta y no viajan por ningún lado, ni, se basan, ni, ni son volcados desde ninguna base anterior. Cuando se hace la autenticación... Cuando se hace la tarjeta, la persona, son incorporados directamente a la tarjeta y se quedan. Esto permite que la persona que mete la tarjeta es la que dice ser, porque hay un reconocimiento dactilar. No es 100% útil, pero bueno, lo se nos ocurrió. Y existe la verificación individual. O sea, si yo digo que he votado a tal opción y voy a la máquina y me dice que es otra, yo tendría la capacidad de ir ante un juez, ahí sí se rompería el secreto de voto, se desenvolvería en todos los sistemas criptográficos, que es una combinación de RSA... ...con firma ciega de David Chao, que de hecho es un mecanismo antiquísimo ...de hace ya casi 30 años... ...y evidentemente para probar finalmente que tu voto está equivocado... Eso sí que habría, ...ahí sí que se tendría que saber públicamente cuál ha sido el sentido de tu voto. Eh, pero bueno, el sistema inicial no tiene por qué, si no te fías... ...puedes, como digo, acudir a autoridad judicial... ...que podría desenvolver todas las claves y acabar directamente. Y permite sobre todo intervenir tantas entidades interventoras como, como queramos. Es decir, sin que... ...cada voto que se emite... Es firmado, todos estos mecanismos de sobres, firma ciega, tiene una serie de, de gente que lo tiene que firmar. Nos, tal, tal y como lo hemos diseñado, cualquier entidad que quisiera y fuera autorizada, y podrían ser miles, no hay problema, podría formar parte de eso. Lo que quiere decir es que cada uno de los votos que son emitidos tiene todas esas miles de firmas. Por lo cual, la, la, la, eso hace, bueno, son los mecanismos que le dan más robustez al sistema, pero no todos los no, todo esa, no todos esos interventores son necesarios para que el sistema funcione. Es decir, también está previsto que de repente mil dijeran, "Podemos hacer boicot. Pues da igual, no podrían. O sea, se necesita un, mínimo, un número mínimo para que el sistema tire tire para adelante. Pero en cualquier caso, lo que sí que evita es la falsificación y publicidad de votos y permite que la ciudadanía, a través de entidades eh, autorizadas frente al sistema de votación, pudiera... Eh, pudiera controlar que el sistema funcione, es decir, podría olvidarlo en tiempo de funcionamiento y tendría un backup de todos los votos y sería capaz de identificar fácilmente, de hecho, si ha habido votos que no están sellados por ellos, es muy sencillo, si no está mi firma y mi firma es una RSA, no hay forma de, de duplicarla, pues ya sabemos. Y con esto termino. Proponemos, eh, hay otra intervención sobre el voto electrónico, entonces vamos a hacer, si no te importa David, primero la otra intervención, luego también tenemos que hacer una conexión con Estados Unidos para el voto sobre el voto telefónico de, de diez minutitos, y entonces luego hacemos preguntas sobre toda esta parte, si os parece bien, ¿sí? Presentida solo, ah no, problema, este hombre habla o en italiano o en inglés, entonces… Eh, ¿qué, ¿qué idioma preferís y si necesitáis traducción? si necesitamos eh, inglés, ¿no? ¿vale? inglés, ¿te va bien inglés? ¿no? entonces si hay personas que no entienden inglés hacemos un grupito al fondo y hacemos una traducción casera así Familiar. ¿Alguien necesita? ¿Alguien? Bueno, estaremos por ahí al fondo donde las máquinas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diego García y esta es la única cosa española que tengo, mi nombre. Pero soy italiano y mi español es realmente demasiado malo. No puedo esto en español, Spanish. Uh, siento um, sorry. Um, I'm a, a social scientist, I'm a political scientist at the European University Institute in Florence. Um, uh, I'm not a computer scientist, so I will not talk about the, what Cosette just talked about, so not about the technical part of the e voting, but uh, the, um, the implications. At the social and political level of the of, of e voting uh, and uh, mostly about the opportunities for the democratic process according to the research that we did in the um, in the last year at the UI in Florence uh, I will go through the various steps of e voting more or less like Jose David uh, showed before very quickly um, To, to start with the e-voting as a machine to, to go through uh, um, the internet voting and then something that I would like to talk about that is smart voting. Um, so e-voting basically is the, Is the idea of voting with the uh, through a machine? The machine somehow helps uh, in casting the vote. Uh, this is the origin. This is uh, the punch card system introduced in the USA in 1964, designed by the IBM. Uh, while this is more or less like it, the, the way it looks now, um, D R E direct Regarding electronic voting machines. It's uh, quite different and, um, um, well, this is now widespread and, uh, and these kind of machines are used uh, in Brazilian elections. All Brazilian voters are, uh, are able to, to use this machine. These machines are used in India and uh, on a large scale also in uh, elections in the USA and in Venezuela. Not all the implementations of these machines worked. Sometimes they failed. Uh, like in the Netherlands, a, a grassroots um, group called Waivertrouwen, uh, whatever, um, they they advocated that these machines were too dangerous, and they um, made the case for these machines to be replaced and to go back to paper uh, paper voting. I was in Holland doing my my studies when this election was uh, was happening. So as you can see, this is a very simple machine. This is the Brazilian machine. This was the machine in place in, in Holland and, uh, and uh, it, it was, it's fun because David tell, told about uh, how different voting procedures can look uh, if you go throughout the world. Uh, the, the fact that the polling booth sometimes is uh, open, sometimes is closed, sometimes exists, sometimes not. This picture I took uh, uh, during, uh, during the election while a person was casting his vote. Uh, if, if you look up here, this is the vote of this person. He allowed me to, to take a picture. And it's amazing because I'm Italian. If you take a phone with a, with, with a smartphone with a camera in the, uh, in, the, in the polling place in Italy, you have a, you risk a, a, a penal sanction. This guy allowed me to take a picture of him while he was casting a vote. Um, we, uh, I'll be very quick on this, uh, advantages. Um, I'm, I'm trying to summarize here the, um, some of the arguments. One of the arguments that is used by the, the critiques of e-voting is that the main advantage of e-voting is that you don't waste paper. I think it's quite funny, it's an advantage. Um, and um, it's, uh, I, I found out while I was preparing this, pre this presentation that Uh, one of the one of the clear um, advantages is the, the speed of the counting. The Brazilian presidential election of 2010, the result was known in 75 minutes after the closure of the polling stations. It's pretty amazing for such a big place. Uh, and uh, one of the other things that uh, I, I really believe is an advantage, especially if you think of Mm, electoral systems very complicated, like the Dutch one, where the, the ballot it would, like, would look something like this big. Um, the, sometimes voting machines can be programmed in a way that unvalid votes cannot be casted. So basically, the machine will not give the consent to your vote to be valid uh, until the vote is valid. So it's up to you to decide on purpose that the that the vote you don't want it to be valid but you don't you cannot cast an invalid vote by mistake the machine will not allow you uh, the drawbacks i will not uh jose david had already uh, um, he, many points here the main problem is that this is impermeable to to human verification and here we go to to to a problem of technology and uh, the the technological related problem that i don't touch upon uh, but again this is this i find very funny because it's uh elliptical unless there is a paper copy of each ballot produced i don't it's i've been thinking of this it's uh, well it doesn't really make sense if the argument is put in this way because uh, some some critiques advocate uh, that to make e-voting secure the only way is to produce a paper copy of each ballot the next step in my in my in my presentation would be remote e-voting so you don't only use the machine but you use the machine to kind of uh, reduce the distance between you and the place where the vote is supposed to be cast. Uh, the troops in Afghanistan uh, could vote uh, on, on a computer, and so they did not need to go back to the US to cast a vote, but in 1997, even the people in the International Space Station were allowed to cast a vote. I don't know how many millions this costed, but it allowed five people to cast an electronic vote. That this I didn't know either It was very interesting. Um, go, going back to more substantial thing, um, uh, remote voting connected to the internet, i-voting in uh, in in the pure sense. So the possibility to cast a vote using the internet. Um, here we have an extra advantage, and this is why. Uh, uh, We in Florence, as a research, as a research center, got in, uh, interested in i-voting because there is supposed to be an extra advantage. The extra advantage is this: uh, makes electoral participation extremely convenient, uh, cuts the cost of uh, going to the polling station, and allows people who are not able, for reasons, for different reasons, to go to the polling station, to cast a vote. This favor, this is supposed to favor electoral participation. Um, we've been doing research on the um, on, on three countries in Europe where the, the eye voting is, uh, is is widespread in the UK in Switzerland and in Estonia uh, in Estonia we we conducted studies uh, Since 2005, we've been commissioned by the Council of Europe uh, to uh, study the implementation of e-voting and, st and to, to give to the government some uh, our input about uh, their experience with e-voting and to help them assess the implementation of, of e-voting in, um, in, in, in all the elections, so national, local, European elections, Um, I don't have the data for in this graph for, the, for, the, for this year, for 2013 elections but it's pretty amazing that uh, as of now one, vo one Estonian voter out of four is casting a vote using the internet. And uh, if you look up at the, at the upper line, uh, I'm sorry, this line is the, um, is the overall turnout in elections and we know that this line goes like this in every Almost every country in the world. In Estonia, this line stays stable, it's horizontal. So, we are now doing research to see whether it's actually e voting to, to keep the electoral participation constant rather than in decline, as it is the case everywhere. Um, in 2011, they also allowed for the first time uh, Estonian voters to use uh, their smartphone to cast a vote. They need. They just need a smartphone, their digital ID, and um, a, a very cheap um, card reader that they can attach to the iPhone. It costs 50 euros, and they can use it to cast a vote by just um, connecting the, the ID and the smartphone. Uh, the the research we did found that. Uh, uh, a lot of people, a lot of you, um, a lot of voters declare that they would have not voted if e-voting, i-voting was not available. Like, uh, let's say, one, two voters in ten declare they would have not voted if this would, if, if i-voting was not provided to them. Estonia is a very complicated country because it's uh, when they vote it's winter and uh, it might not be so easy to reach the polling station because uh, there are five meters of snow so it's, uh, maybe Estonia is not uh, the best case to generalize but uh, anyways uh, a substantial proportion of them declared they would have not voted if the voting vo platform were not available and the reason why they were using i-voting was not because it was fast or exciting or they wanted to try but because they found it convenient so um, we conclude that one of the main effects of in information communication technologies on political behavior is to make it convenient and uh, eye voting is a feature that makes it convenient but icts can also make political behavior more meaningful if you want So I, I will present this um, this concept, uh, smart voting. I, I don't know if any, everybody's familiar with this. Smart voting uh, looks something like this. Our uh, websites, political websites, uh, that users can go through, use, and um, have an idea of where parties stand uh, with respect to their political preferences. Um, let's call them Voting Advice Applications, VAAs. Uh, small, very simple websites that help the users casting a vote. This is why they, they've been called the Voting Advice Applications. They basically compare the policy preferences of the users with the policy proposals of the political parties and try to show to users, voters, uh, where, uh, how the political spectrum look like according to their own political preferences. Um, the user answers the questions, very basic policy questions, uh, like, I don't know, taxation should be increased only for the richer, or uh, abortion should be legalized, things like this. Uh, users say whether they agree, whether they agree a lot, or they are neutral, and then the application will compare with an algorithm the position of the voters, of the users, with the proposals of the political parties on these same issues. And this is how it looks like. It can look like a, a simple match list that ranks political parties from the closest to you, to the furthest to you. This is my personal political profile. I'm not surprised to see Berlusconi so low. Um, but this can also look like more, more elaborated, like a two-dimensional, let's say, political space, Or this can look like smart spiders, different policy domains, uh, and you compare the the, the the spider of the user, let's say this one, with the spider of each party on specific policy dimensions. And you can use this. And the, the, the more elaborate it gets, the more time it takes. But the, the message is the same. This helps people understand where parties an offer is uh, compared to their own preferences. Um, very quick um to, to to give you an idea because this is something that is quite widespread in in northern europe the origins of this are the dutch stem visor this was a a, a tool no this was not a tool this was a, a, a something you could buy in the kiosk piece uh, in uh, paper and pencil this was for high school students uh, to learn about politics It was kind of part of the course of civic education in the 80s for uh, 16-years-old students in the Netherlands, uh, and they used this to learn about political parties and the difference between left and right, uh, between liberal and conservative. It was a, a pencil and paper test that they could take and learn. Um, eventually, uh, through the support of the government and some uh, independent agencies, this became the most used website of the country at election time. In 2012, uh, this was used by five million unique users. In Holland, you have nine million voters. This became the most important poly source of political information in that country. Uh, this is what happens. Th one month before the election, all the leaders of the political parties has to go on a prime time TV show on the national, on the national television and uh, do the test in front of the of of the nation this is Jan peter Palcanande. this is the prime minister of the country this is the former prime minister of the country and they have to show that they know where their party is in terms of policy platform this guy is laughing because he mistaken and uh, he was suggested to vote for a different party not his own Uh, the, the, this was serious. This guy that got completely destroyed. His party got no, no representation in parliament, and his political career ended exactly that day. Uh, this, the, imagine that this is happening in prime time uh, national television. In uh, this is, I, I had to update this. Um, as you can see, this this is something that that is that exists and is solid mostly in the central and northern europe so in switzerland belgium finland uh, uh, imagine that these are unique users and uh, the size of the electorate in countries like switzerland or belgian flanders is three four million so in in proportion this this is huge in germany this is uh, the, um, from uh, from two weeks ago 2013 election this ValoMat application gave 13 million advices. It's uh, on on 60 million uh, voters. It's um, it's it, these figures are relevant. We've been starting, uh, We we are very interested in these platforms because uh, we find we found out that, that there's a lot of people doing research on this. That the usage of these websites and this is amazing because this website takes 15 minutes. It's uh, it's it's it's. it's, it's Slightly more than a game, uh, and nonetheless, we that th th there have been studies that found that people using these uh, games uh, end up having a better knowledge of uh, of the political sphere. Uh, they uh, have, um, they are more likely to become interested in the political process because some somehow the, the the kind of information that is provided uh, ignites patterns of um, Uh, of, of getting interested in the political process. This shows to people that there is something at stake in politics uh, and uh, that it's worth their interest. And most importantly, we are now doing research because we found that using these websites uh, increases the likelihood for these people to go and take their advantage of casting a vote. Um, previous studies found that among the users of these websites um, there um, in in the swiss study found that 40% of these people were influenced in, uh, in in the the using the website influenced them to to to cast a vote in election um 10% of the german users declared themselves more motivated to cast a vote after using the website And uh, a study uh, from Holland found that if, there w if this website, this stem visor, was not available to, to, the, to the voters, the turnout in that election, 2006, would have been uh, 3% lower. Um, there are a, few a lot of methodological problems with the study, so we did our own study. Um, we did it during the Italian election of 2013. There is no website like this in Italy, so we could use the entire country as a lab. Um, we developed a, a, a VAA, a VAA website for the Italian election, but this was not public. This was only available to the treatment group of our, um, of our random sample. Uh, so nobody else could see this. Only the thousand people that were in the treatment group. We interviewed the 2,000 people on a representative national sample. Um, before the election. Then half of them were asked to, to do the test, to, to, to use the website, and the other, no. They were just went through the campaign like every other, and then we re-interviewed everybody uh, after the election. We did this, uh, this research with, uh, with a lot of partners. The, um, the Estonian radio television uh, helped us to develop the um, um, the, the, the actual website. Uh, the California Institute of Technology uh, landed us their uh, mathematicians and computer scientists for. It, it was a huge group. The Italian National Election Study, with all the electoral behavior scholars in the country, it was quite a big study. And uh, it looks like, if the entire country was exposed to to to this website, turnout would have been five percent higher. And these are the differences in, um, in the mobilization across the campaign between those who were exposed and those who were not exposed. 5% is huge. We have to do more more um, statistical tests to, to, to see whether this is solid. But it's big. For, again, for a website that takes 10 minutes of your time. Finally, uh, I want to talk for one minute about something that uh, That is that doesn't really exist, but has been uh, uh, there has been uh, talking about this. Uh, there has been an experiment, a, a real-world experiment about this in Switzerland, and is the idea to connect the smart voting platform, the voting advice website, to the i-voting platform. Um, the observation is simple: the the Swiss people, the Swiss developers of these smart voting uh, platforms. Find that uh, one in one user in five uh, of the of the website uh, declared that they copy pen on paper the recommendation of the website onto the ballot paper, and since in Switzerland they have i-voting, uh, they they ignited the debate. And the question was why don't we allow people to use the recommendation of the website uh, to copy paste it into the i-voting system and use that to cast a vote. Um, Of course, this has created a, a, this was almost a scandal, and, uh, and it was immediately stopped because of the manipulation, because of uh, many, many, many problems, but they had time to run an experiment. They used uh, the 2005 student council elections in two universities. Uh, the University of Bern and the University of Zurich asked them uh, to um, to the SmartVote company to develop uh, a voting advice application for the student council election so students could compare their views about school policy with the candidates to the board of the of the student council um, smartvote created the, this uh, smart voting platform for both the University of Bern and the University of Zurich but in the University of Bern The two platforms, uh, the i-voting and the smart-voting, uh, were connected, so people could uh, get the recommendation and then copy it into the i-voting. And at the University of Bern, the, in that election, there was a threefold increase in participation as compared to the previous election to the student council. They did it also in Zurich, but in Zurich they were not allowed to link the two platforms, and uh, the participation in the election of the student council in Zurich was half as that in Bern. Uh, they wanted to use this as a, you know, um, their bullet to show that this kind this integration would be the solution to the problems of declining turnout rates, but then this became a scandal and it kind of got stopped. So to, to, to conclude very briefly, um, e-voting becomes, voting, and uh, with this connection we witness a, a potential increase in electoral participation. Uh, smart voting is a platform that also uh, helps and uh, somehow, somehow fosters the electoral participation. Uh, we also have studies that, um, but I don't have time for this. It, this, the smart voting platform also changes the meaning of the voting itself. Uh, people take uh, more seriously the policy proposals, issues, uh, and they take, they give less credit to the persons, the personalization of politics, the political hero, and all this political communication thing. It looks like smart voting uh, gets politics back to politics. Uh, the two together uh, have, are potentially huge, but uh, there are a lot of question marks, and uh, I don't know, it would be great to discuss about this. Thanks a lot. Ahora si no os importa, como tenemos a Nathan, Nathan Freitas eh, conectado en Skype, cinco o diez minutos, y luego hacemos las preguntas, eh, ¿cómo lo lleváis? Va a flipar, porque hemos dicho cinco y media y son las cinco y media.